Yo soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. La semana pasada daba un curso de vocería y le preguntaba a mis alumnos que me dijeran cuáles eran sus ideas previas a una presentación, cuáles eran las preguntas que les asaltaban previo a la presentación y la mayoría coincidió en hablar de sus miedos. Lo haré peor que fulano, meteré la pata, se me olvidará algo, seguro se me olvida este dato y en consecuencia la mayoría de sus presentaciones terminaban siendo diseñadas para sí mismos. Les metían más imágenes, datos, estadísticas, palabras clave para ellos y no para su audiencia. Les había dicho en ediciones anteriores la importancia que tiene cambiar la perspectiva de esta historia y hacer que la audiencia sea el foco, el centro de todo tu esfuerzo comunicacional. Cuando les pedí a este grupo que se imaginaran una imagen que resumiera la experiencia de presentar con ese nivel de tensión, pensaron en un circo romano. Y un circo romano, si tú eres el cristiano, efectivamente te somete a a una experiencia de muerte, a una experiencia donde puedes terminar desollado y en consecuencia el ejercicio de presentar se transforma en un asunto de imposición, de ganar, de no mostrar ninguna vulnerabilidad, de salir victorioso de la experiencia. ¿Qué sueles sentir cuando presentas con ese esquema? Bueno, terminas Tenso, terminas agotado, terminas agobiado porque la tarea no es grata. Mi sugerencia es imaginarte el asunto de la presentación como un viaje. Es difícil que nos imaginemos un viaje de manera peyorativa. Cada vez que pensamos en viajes pensamos en buenas imágenes, en cosas por descubrir, en familiares, en amigos, en escenas que vamos a fotografiar. Y las presentaciones realmente se parecen a viajes. Tú arrancas desde un punto de partida que es la curiosidad y llegas a un punto que es el conocimiento. Tú eres el guía de ese viaje, tú vas a llevar a la gente por una ruta de información que le permita saber lo que ya tú sabes, lo que tú dominas y en consecuencia el arte de esa presentación debe ser imaginarte a ti mismo explicándoles mejor ese contenido. Antes de poner una palabra que sea clave para ti, piensa en una palabra que le pueda ayudar a esa audiencia a recordar mejor lo que estás diciendo, a quedarse con esos datos, a buscar inclusive más información de la que ya le estás dando. Antes de prepararte desde el escenario del miedo y el circo romano, prepárate para viajar. Crea tu mapa, un mapa grato para ti y para tu audiencia, porque si vas a decirlo, ¡Delo lo bien!